Hace algunos meses Se hizo un apocalipsis Muchos murieron Otros se fueron Pero es tiempo de una nueva historia Un nuevos integrantes, Nuevos miembros y Algunos viejos Te vengo a presentar la historia I'm mm. gonna